Fiesta, w y los cantores de bayamón bienvenidos a los sorteos de lotería electrónica buenas tardes puerto rico les saluda ángel torres nos sentimos agradecidos de su fiel sintonía a los sorteos de Lotería Electrónica. Hoy es miércoles 21 de diciembre de 2022. Se juega WAGO, Pega 2, Pega 3 y Pega 4. Los sorteos serán certificados por la auditora Carmen Quiñones, de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company, supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica. Aquí con nosotros... En el estudio, no pierdas la oportunidad de ganar 630 mil dólares que tiene acumulado Loto Cash para esta noche y pídelo con el multiplicador para que aumentes tus posibilidades de ganar. Y la doble revancha no se queda atrás, cuenta con 550 mil dólares. ¿Qué esperas? Juega. También tienes millones de razones para pegarte con Powerball, porque esta noche cuenta con 170 millones de dólares. Esta es la Navidad Millonaria que estabas esperando. Y no olvides actualizar el app de Lotería Electrónica para que estés al día con todo lo relacionado a tus sorteos favoritos. Y ver si eres un ganador desde cualquier lugar. Dale, bájala ya.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 este es el bolo que te da la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Por eso, pide tu jugada con Wild Weibo. Y justo ahora, vamos a dar comienzo al sorteo de Wild Weibo. Vamos a ver cuál es el número que vas a poder utilizar en la tarde de hoy. Es el 2, el 2. Ahora, damos comienzo a los sorteos de esta tarde con el 2 boleto en mano y mucha suerte, se jugó pega 2, pega 3 o pega 4 el pega 2 comienza esta tarde con el 2 el 2, el segundo, anótelo es el 9 el 9, el número ganador de pega 2 es el 2, 9 repito, el número ganador el 29 veamos ahora cuáles son los números del pega 3 Busque su boleto si jugó Pega 3 para el sorteo de día. ¡Mucha suerte! El primero es el 3. El 3. El segundo es el 2. El 2. Y cerrando Pega 3 es el 1. El 1. El número ganador de Pega 3 es el 3-2-1. Repito, el número ganador, el 321. Y cerramos esta tarde con el sorteo del Pega 4. Última jugada para cerrar esta tarde de premio. Vamos a ver el número ganador. Comienza con el 8. El 8, el segundo. Es el 1. El 1, el tercero. Ya está aquí, es el 5. El 5 y cerrando, pega 4. Por ahí viene. Es el 8. El 8, el número ganador de pega 4 es... 8158 repito, el número ganador el 8158 estos han sido los números ganadores en la tarde de hoy muchas felicidades a todos visita nuestra página oficial loteriasdepuertorico.pr.gov gracias por sintonizarnos los esperamos en el sorteo de esta noche recuerde, es a las 9 que tengan todos una excelente tarde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 Y Lifeline de Puerto Rico. Regístrate como donante de órganos y tejidos en DoneVidaPuertoRico.org. Con el auspicio de Home Compliments, Home Decor y el mercado de juguetes. ¡Señores, a